Hola catal tal amigos bienvenidos a mi canal Creaciones Betina ¿Quieres entretenerte en casa? Hazle esta revista de amor a tu novio En ella puedes escribirle cómo inició tu hermosa historia de amor Es un lindo recuerdo para nunca olvidar Antes de ir al paso a paso quiero recomendarles esta idea tarjeta múltiple carta hecha a mano como pueden ver es una tarjeta muy novedosa con lindos mensajes está muy fácil de hacer y con materiales muy económicos pueden ver el paso a paso en este hermoso canal regala siempre amor en este canal hay muchísimos videos que te encantarán no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de sus videos. ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso del video. Corta un rectángulo de 22 por 33 centímetros y vas a doblar en la mitad. Ahora vamos a decorar con tiras de colores. Vamos a pegar en la parte superior estas dos fucsias, vamos a pegar dos negras en nuestros dos lados y dos amarillas a las cuales les hice rayitas negras. Vamos a pegar dos fotos, como pueden ver estas fotos son diferentes, estoy reciclando fotos de videos anteriores nos quedaría así acá lo que hice fue recortar la foto por todo el extremo vamos a decorar ahora este lado vamos a pegar dos tiritas azules una blanca y la foto pegamos acá una tirita fucsia, una amarilla dos cuadritos blancos y vamos a cortar también dos negros para que las fotos resalten más a la hora de pegarlas y vamos a pegar dos fotos acá en esta parte vamos a pegar así dos tiritas moradas nos quedaría así ahora vamos a decorar esta otra página vamos a pegar en la parte superior dos tiras fucsia dos negras Vamos a pegar igual dos fotos en cartulina negra y dos tiritas fucsia, nos quedaría así. Vamos a decorar este lado. Vamos a pegar papel silueta. Este papel silueta mide de ancho 9 centímetros. Igual este café que vamos a pegar acá. Puedes pegar también en vez de papel silueta cartulina. Y vamos a ubicar las fotos. Vamos a ubicar una foto en este lado. Acá en esta parte vamos a pegar dos foticos otra foto acá un cuadrito negro en este lado vamos a decorar esta foto acá con un cuadrito azul y vamos a cortar acá una tirita azul y amarilla que irían acá en esta parte nos quedaría así vamos a decorar esta otra hoja igual vamos a doblar en la mitad recuerden que son del mismo tamaño luego una tira blanca de 7 centímetros de ancha una tira en cartulina roja de 6.5 centímetros que iría pegada acá en esta parte dos cuadritos negros, el tamaño según las fotos que vayan a pegar y vamos a pegar acá una foto y acá otra vamos a cortar un cuadrito blanco y uno rojo y vamos a pegar acá en esta parte y voy a utilizar una fotico para acá, que eh, las fotos son según el mensaje que vayan a copiar. Vamos a pegar acá un papel silueta de 7 centímetros y dos cuadritos de cartulina blanca, un círculo negro, una tira fucsia para esta parte superior, una tirita azul acá, una azul y fucsia para este lado, una fucsia y una amarilla. Acá juegan mucho los colores. Vas a pegar acá una foto principal acá otro cuadrito, una tirita fucsia, otra amarilla, acá voy a reemplazar esta, esta azulita la vamos a pegar acá, mejor y esta iría acá con esta fucsia, nos quedaría así, acá puedes pegar fotos y como puedes ver a mano derecha reemplacé la foto, porque iría un mensaje que no concordaba con la foto, bueno ahora vamos a decorar esta otra, Vamos a utilizar igual fotos. Esta tirita verde que iría en esta parte superior. dos cuadritos, Un cuadrito negro, perdón. Con una foto. Acá vamos a decorar con tirita fucsia y amarilla. Vamos a pegar acá otra foto. Y otra foto. Recuerda que las fotos son de momentos especiales. Porque esto va a ser un recuerdo muy lindo para tu novio. O para tu pareja o novia. Una tirita azul y una amarilla. Y una tirita amarilla cuadrito amarillo y verde y acá una tirita fucsia bueno vamos a dejar esto acá en este ladito para de una vez decorar esta otra parte vamos a colocar un rectángulo rojo un rectángulo negro y rojo en esta parte superior acá un cuadrito azul un rectángulo blanco y negro y vamos a colocar las fotos acá sería la de cumpleaños ya después de estar pegadas nos quedaría así ahora vamos a hacer la pasta vas a cortar en cartulina un rectángulo de 22 x 35 centímetros y lo vas a doblar en la mitad vamos a utilizar un papel silueta una tira una foto animada una foto la que desees la foto la vamos a recortar las que vamos a utilizar vamos a utilizar acá Cartulina blanca y negra para resaltar esta foto. Esta iría acá en esta parte. Y una blanca para pegar esta foto. Vas a cortar un círculo que sería para decorar este lado y una tirita de 2 centímetros de ancha. Voy a cortar acá que me quedó un poco larga y vamos a pegar con silicona líquida cuando ya tengamos todo listo. Nos quedaría así. En un rectángulo de cartulina blanca de 5 por 11 centímetros vas a copiar tú y yo. O puedes copiar para ti. Esta la copié porque fue una petición de la persona a la, a la quien le, le estoy haciendo esta revista. vas a recortar y decorar con marcador rojo y negro la vas a pegar así y vas a copiar mensajes ahora vamos a tomar las páginas ya con la historia de amor que hayan ya copiado vamos a colocarla adentro vamos a buscar la mitad y vamos a ayudarnos de goma eva para pegar unos ganchitos voy a pegar 3 doblamos bien y nos quedaría así Amigos, hemos terminado. Es una linda idea para entretenerte en casa y hacer feliz a la persona que amas. Si te gustó, manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.